Y por eso pienso que tienes que ver esto. O sea, es hermosa, de verdad que sí. Yo tengo una sobrina que vive okay. en Texas. Sí. Está casada con una persona de color. Ajá. Una a persona negra. Sí. Que a él le da miedo venir porque dice que los van a maltratar, los maltratan. O sea, de verdad me ha dejado loca ¡Es! Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce Y les doy la bienvenida a un nuevo videoblog Hoy nos vamos a un pueblito mágico Del que no mucha gente habla Inclusive, mucha gente se confunde Porque su nombre tiene que ver Con lagos Y la gente piensa que hay lagos en este pueblito mágico Pero no, hay otras cosas muy interesantes Que hoy les vamos a mostrar Así es que bueno Acompáñenme hoy a nada más y nada menos que Lagos de Moreno. Ya a nuestro destino Nos encontramos en Lagos de Moreno En verdad venía en el carro Y venía llena de ilusión Emocionada y contenta Porque siento que hay tantos rinconcitos En este pueblito mágico Por conocer que wow Otra cosa Cuando venía para acá Estaba tratando de encontrar Un poco de información en internet Ver si algunos compañeros youtubers Habían pasado por acá Y nos dimos cuenta Que muy pocas personas Han venido a visitar este pueblito mágico Así que es mi honor El día de hoy Presentarles Nada más y nada menos que Lagos de Moreno. Y como pueden ver, aquí adelante tenemos la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, pero creo que está cerrada. Allí la tenemos. Vamos a llegar hasta allá a ver qué tal. Y como pueden ver, la Casa de la Cultura. Antes era un convento de las capuchinas. ¿no? Ahorita en es en la casa de la cultura. Antes era, sí. era un convento que a las personas o los ricos que no querían ahí eh, las encerraban a las mujeres. ¿En serio? Ya, eh, ¿Ya, ya cuando ahí? le conseguían esposo no, las sacaban. No, ahí, que ahí las encerraban y ya no las dejaban ya salir. La deja, ya hay, ahí ¿no? morían. ¡Qué ahí malos las esos ricos! Y Algo muy importante que tienen que saber sobre esta Escuela de Arte y Oficios es que nació en 1834 y miren cómo nació, Leandro Guerra dispuso toda su fortuna, dijo quiero que inviertan mi fortuna en algo positivo, en impactar a la comunidad y se creó esta Escuela de Arte, así que gracias Leandro, buena esa. quieras videos y mi hermano oh. en Estados Unidos En Yo ahorita le voy a presumir que. Oh. Miren, hace mucho no veo uno de estos. Los yoyos. Yo -yo. Tiene luz? ¿Tienen luz. ¿Tú sabes jugar yoyo? -yo? No, la verdad. Te te apuesto 20 pesos a que te gano. No, me ¿Quieres me apostar 100 pesos? Yo te gano. Yo te gano. Yo te gano. Eso, yo era muy experta en esto. Yo los tiraba al piso y se quedaban ahí dando vueltas. Tú lo tirabas Ay. y regresaba. ¿no? <risa> Hace mucho tiempo trabajas acá. Eh, pues toda mi vida, toda es, tu vida, negocio familiar. Ah, <risa> mira, ahí está mi hermano, ¿de qué lado? Ah, del otro, ah, están sí. controlando el negocio, ¿no? El <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> el parque entero el es el territorio de ustedes. Bueno, yo me dedico desde hace 10, desde hace 12 años, desde que tenía 12 años. ¿Cuántos años tienes? 24. <risa> ¡Padre! Y, wow. ¡Wow! Mi hermano este, es tres años mayor que yo y él tiene, se podría decir, que como unos. 16 años de 16 años un poco wow. más joven que yo se empezó a dedicar a esto Y te llena de sí. orgullo me imagino, porque me paro aquí sí. y me dices, este es un negocio familiar, sí. ¿verdad? Sí. Me encanta, <risa> wow, mira una demostración de su sí. producto gente sí, Te llena mucho orgullo, por lo mismo de que como son los niños los que te compran Exacto. Este, se siente bonito cada vez que llegan y se llevan sí, algo y sí, se van sí, bien felices bien. Amigo, ¿tú le podrías mandar un mensaje a toda esa gente que allá fuera trabajadora, que no se rinda? Mexicano trabajador, orgulloso de lo que hace, un negocio familiar, orgulloso de sus raíces. Mándalo un mensaje a toda esa gente que te está escuchando allá. ¿Cómo? Llénalos de inspiración, porque tú me has llenado a mí de inspiración? Pues la verdad es que no se tiene que rendir porque lo que es, por ejemplo, el año pasado que estuvo la pandemia, literalmente me dejaron dos meses sin poder salir para nada. Wow. Entonces, este... Pues sí, me deprimí y todo, y casi dejé el negocio. No, pero al final este, empecé a salir poco a poquito y me di cuenta que, aunque esté pongo difícil, no tienes que dejarlo. Como ahorita el clima, ¿no? Está bien nublado, pero de repente vuelve a salir el sol. Eso, me voy a quedar con esa frase, gente. A veces puede estar nublado, pero siempre vuelve a salir el sol. Y quiero mostrarle esto. Él es un ejemplo de lo que es un mexicano. Y eso es lo que nos encontramos en cada lugar al que vamos. Gente que sale adelante, gente que busca su sustento, gente que de verdad cree en sus sueños, cree en su país, cree en el futuro de este lugar y por eso lo hace. Por eso salen con tanta fuerza, con tanto ímpetu a ganarse el pan de cada día. Él es mi orgullo, él y su familia, de verdad que sí. Es importante que sepan que desde el año 2010 el centro histórico de Lagos de Moreno es declarado Patrimonio Cultural Y también que forma parte de las fundaciones españolas hechas acá desde el siglo XVI Y algo muy cool de acá mi gente que he visto que en todo, o sea, todo alrededor del parquecito hay un montón de comercios Hay cafeterías, tienditas farmacias, lo que tú quieras, heladería, lo que tú quieras encontrar, acá lo tienes. Por ejemplo, acá tienes un hotel, acá tienes un Oxo, aquí hay una cafetería de Italian Coffee Company. ¿Ustedes de acá? ¿Qué nos recomienda visitar? Hay, una, hay un restaurante muy bueno aquí a la vuelta, ¿Sí? que Llamamos La Rinconada. ¿Qué venden? Pues es, es, es comida tradicional de Tradicional. De la... Váyanse aquí a las tostadas y a las guacamayas de Querida, aquí, aquí están una Tostadas y guacamayas. Ah, tostadas, pues, okay. pues, muy buenas. ¿Cómo le decía mi esposa? Mira, ¿En es serio? Son, de, de, de, de, de, de YouTube. Sí. Yo te quería sí. preguntar, Ajá. yo tengo una sobrina que Ajá. vive en Texas. Sí. Está casada con una persona de color, Ajá. una Ahí persona negra. Sí. Ajá. Entonces ellos decimos, ¿cuándo vienen de visita? ¿Cuándo vienen? Y ellos dicen, no, porque a él le da miedo venir porque dice que los van a maltratar. ¿Los maltratan? No. ¿Verdad que no? <risa> bueno, le voy a decir un secreto. Sí. Cuando antes de venir acá hace unos años, mi abuelita me decía, no vayas a México porque ya son muy racistas. Ah, ¿Y sí, Y sí. cuando vine, no. ¿Verdad que no? No, de hecho es todo lo contrario. Todo lo contrario. Y yo le digo, no, no pasa nada, que hay mucha gente. Sí. No, sí, sí, de hecho es todo lo contrario. Aquí la gente me mira con mucho asombro, siempre se sí, acerca. Me preguntan, sí. ¿de dónde eres? Pero... Es que es padre. No, ya y aparte me, me preguntan, ¿hablas español o inglés? Le digo, ok, las dos, lo que quieras. ¿Eh? Pero sí, siempre es como, no, la gente trata muy bien acá. Ah, sí. ah qué bueno, qué sí. bueno. Hola, desde aquí de Lagos de Moreno enviamos un saludo para todo el mundo. Eso. Igualmente, venganse a Lagos de Moreno. Eso. Gracias. <risa> Probablemente esta va a ser la calle más hermosa que van a visitar acá No, mentira, pero sí, sí la más colorida Porque miren lo que hay acá arriba, o sea, se ve divina De verdad, yo quiero que en mi país tomemos este tipo de creatividades Que la verdad no cuestan nada y lo transformemos Porque esto hace que los lugares se vean muchísimo más bonitos Muchísimo más energéticos y en verdad da ganas de estar De salir al parque, sentarse, no sé, tomarse un juguito Y pasarla simplemente bien, chequen esto lo van a creer gente pero en verdad venimos caminando y caminando y no sé cada calle es como un un pequeño misterio porque no sabes a dónde te va a llevar pero lo cool es que siempre te lleva a un buen lugar adiós adiós adiós algo que me ha gustado muchísimo este centro, bueno, me recuerda mucho al casco viejo o casco antiguo de la ciudad de Panamá También es así como muy colonial, la infraestructura es como muy española Obviamente porque fuimos colonizados también por los españoles Pero algo que me ha encantado, o sea, de verdad me ha dejado loca Es que este lugar es extremadamente limpio En serio gente les voy a dar una muestra. Miren sus calles, son tan limpias, tan organizadas, tan ordenadas, la estructura es tan perfecta. O sea, la gente de aquí de verdad cuida este lugar, de verdad cuida su comunidad. Y eso es un ejemplo a seguir, eso es lo que todos debemos hacer. Mantener nuestro lugar limpio, mantener nuestras comunidades seguras, hacer que la gente se sienta bien. Y siempre, y siempre mandan saludos, siempre están saludando. Siempre están conviviendo, siempre, no sé, llegan y se acercan o la podemos ayudar hacia dónde se dirigen, hacia dónde van o esto le recomendamos comer, o esto sí o esto no La verdad es espectacular Me ha encantado esto de Lagos de Moreno Y por acá también me acompaña Gise Carolina Gise, Hello. tus primeras impresiones de este lugar Algo que a mí me deja impactada, o sea, impactada de Lagos de Moreno uh -huh. Es que es demasiado limpio demasiado sí. mira las calles mira las calles de verdad por ejemplo en panamá dice en panamá tú sabes que no estamos acostumbrados a ser, ser tan limpios en la calle di la verdad la tú lo tú sabes parte, sí, es cultural no lo que demuestra es que este este lugar en específico no digo que méxico entero no lo sea pero en este lugar en específico es muy limpio miren esto que les voy a mostrar acá gente ¡Tarán! Otro callejoncito. Hay un montón de callejoncitos aquí. De verdad, ¿no te han encantado los callejoncitos? Me gustan mucho. O sea, yo acabo de decir que en verdad me parece que este lugar, este pueblito mágico en sí, es como muy romántico. <risa> y me, caes, me caes. Es, estoy cayendo. Ajá. Es súper romántico. O sea, si tú quieres venir acá con tu pareja, pasarla súper rico, yo creo que hay montones de como de lugarcitos para tener una privacidad para hacernos Par de besitos. Un par de besitos. Como por ejemplo este rinconcito que está acá, ¿verdad? La gente es muy, pero muy educada aquí. Eso me encanta. O sea, de verdad. Otra cosa. Ahorita estamos en una calle y no sabía que existía acá. Miren, hay muchos puestitos. Hay muchísimos puestitos. Señora, una pregunta. ¿Qué es lo que más le compran acá? Los totapos preparados con cueritos y salsa picosa. mire los totofos. Esto es lo que se usa para eh, hacer los, los chilaquiles. Eso es eso, ¿verdad? Eh, aquí en... Estos son diferentes. Son diferentes, eh, gente. Originales del lago de Moreno. Son diferentes. Sí, ¿Qué tienen de diferentes esos? Pues. Más ricos. Sí, sí. <ríe> son más ricos, gente. Ya saben, se pueden venir a este el puesto. Se llama el Jackie. ¿Quién es Jackie? Ok. Se llama el Jackie. Se pueden pasar por acá a pedir sus tostadas, chetos, doritos. De todo un poco, gente. Yo voy a ver, a ver, voy a probar por acá. Hay varios puestos de Jackie. Y hacia allá hay varios más, entonces, no sé, vamos a ver qué tal, qué recomienda la gente. Comenten aquí en la cajilla de los comentarios qué se debe probar aquí en Lagos de Moreno. Todos estos puestos está para un solo video. ¡Saludos amigos! Cuando la comida es rica, la gente hace fila, gente. Todo esto porque la comida es rica. Si no si no sabe no vi esa fila. De verdad, miren esa fila. Yo tengo que probar que venden allí, porque si hay esa fila de saber muy bien. O sea, ¿hay que probarla o no? ¿Qué hacemos? Ya empezamos sí. a probar, pero se va a alargar este video. Sí. Para el próximo video, o sea, el de mañana, nos van a ver probando comida callejera en el Lago ah, de, de Moreno, Moreno, en este callejón, ¿ok? ¡Ay, gracias! O sea, las viendo desde allá. Mandemos bueno, saludos, pues. saludo, pues. Hola, <risa> O sea, la verdad yo creo que les he dicho que una de las cosas que a mí más me impacta de visitar pueblitos mágicos y de visitar lugares así como, no sé, muy hermosos de acá de México son las estructuras de las iglesias. Porque realmente son divinas. Y por eso pienso que tienes que ver esto. O sea, es hermosa. De verdad. Que No tengo idea, no tengo conocimiento, no sé por qué jamás escuché a mis amigos hablar de este pueblito mágico. ¿Me permiten tomarnos una foto? Sí, conocido? claro, claro. al final de este video, aquí en Lagos de Moreno, pero no termina aquí, de hecho, estamos cerrando este video porque nos vamos directo a probar comida, comida callejera, callejera, que va a ser el video de mañana, así que no se lo pierdan. Por Gente, favor. cuéntenos, ¿qué les pareció Lagos de Moreno? A mí me encantó, la verdad estoy fascinada, volvería 100 veces, 20 mil veces. 100 mil veces volvería. Otra, 10.899 veces. <risa> Una de las cosas que más nos llamaron la atención, la amabilidad de la gente, la limpieza de sus calles y lo cálido que es el lugar. De verdad, llegas aquí y te sientes wow, te sientes bienvenido. Sí, muy, muy bonito y también culturalmente hablando, creo que todos están como muy orgullosos de, de, de todo lo que los rodea, en serio. Me hubiese encantado, de verdad como sentarnos a hablar con un local y que nos explicara más acerca de la historia del auge de Moreno Gente, ustedes ven a esa señora ahí sentada muy linda, hablando por teléfono bueno, es la señora con quien nos acabamos de tomar una fotografía y la verdad, o sea, no lo puse en la cámara pero en verdad, yo quedé como wow me, y me da tanto sentimiento porque a veces la gente piensa ay, las vi, las conocí y tal pero no, o sea, de verdad, de parte nuestra hacia la gente que se acerca a saludar o que dicen, vi un video, vi que fueron a tal lugar o vi que probaron tal cosa, es algo como, es una sensación tan bonita que de verdad no se los puedo describir, o sea, en serio va muchísimo más allá de simplemente grabar un video y tener una experiencia y compartirla en internet sino también esa cercanía de la gente, esa, esa calidez que tienen aquí, ese recibimiento, o sea de verdad, cuando aquí dicen mi casa es tu casa, o sea, tal cual, o sea, es verdad, es verdad, de verdad se siente así y quiero agradecerles, en verdad, quiero darte gracias México por darme momentos tan especiales y recuerdos tan lindos que me voy a llevar conmigo durante toda mi vida, de verdad, gracias México.